Ah, no. Ahora también te podéis pasar por la raja del fanático también, porque también hay un bolón de la obra de arte y que, y que el fanático puede exigir todo lo que queráis, pero el creador eres tú. O sea, sí, pero lo que pasa es que son poco la, la gente que hace esa web. Sí, porque, porque hay que tener, por ejemplo, porque hay un, sacrificar. Sí, dime, dime quién hace esa web no hay varios dime hay varios, que, varios. los Cadillac los Cadillac sacaron un par de discos que eran casi de jazz y que se pasaron por la raja a los a los se llama a los escada a los escapan de antes y todos reclamando y los Cadillac ni ahí porque era la evolución que ellos querían caché hay, hay varios sí, ejemplos por ejemplo el, el el yo vi ejemplos más dramáticos por ejemplo Sting ya era un weón que a ver, la música y en el por ejemplo en el caso de la música para que se entienda la gente por ejemplo toda la gente que le gusta hacer gratis sabe la web tu weón siempre sacaba un disco distinto al anterior y todos le pedían que se hiciera una canción animal que sacara de música ligera y ojalá que de música ligera fuera todos los discos la misma web Claro. Y esa guada borra el artista, el Sting no, pues, ¿cachai? Será que tiene un momento, ya en los últimos conciertos, ya no tocaba canciones a Y Sting, por ejemplo, un músico británico que, le, que era perteneciente a The Police, lo hacía. Claro. Y el rock, y es cuático, porque depende de quien te lo diga, ¿cachai? En el caso del rock, eh, que pedía mucho como. Eh. ¿Cómo se llama? Destegarte, eso, ese weón, el loco no lo hacía. Sting, bueno, en los últimos discos, ¿cachai? Y cuando vino Viña a y tocarse eso, weón, sinfónica, como el loco. Puta, casi medio, tres cuartos canciones, weón, tres cartas, cuatro... pero en Sting. sale de Polis. Claro. Entonces, y, y, en, y en caso de, de estas trilogías, es más porque, por ejemplo, los locos, por ejemplo, en la eh, hay eh, sagas que los huevones se prenden hasta los idiomas, weón. Claro. Que te proponen el, las películas. ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa. El, el fanático. Se maneja al revés y al derecho ¿cachai? con respecto a la obra que le están entregando. ¿cachai? O sea, el loco, por ejemplo, el buen que le entrega la obra es como ya bacán, ¿cachai? tengo la cuestión, pero eh, lidiar con el fanático después es complicado. Sí, pero yo Sabe creo más que, que tú. Sí, pues pero se le pasa. Un poquito el rollito con el que se le pasa, porque también, ya por ejemplo, yo soy fanático de Star Wars y de George Lucas, y me decía al revés y al derecho de la balada, y después George Lucas hace otra película. Que a mí no me gusta, y con qué cara voy a decirle yo a Josh Lucas, que escribió Star Wars, oye, escribiste mal esta weá, debería haber hecho esto, ¿cachai? ¿Cómo, ¿Cómo el fans va a ser más bacán que el propio creador? Que es lo que suele pasar. Pero estamos hablando de, George Lucas, Lucas saca una misma otra película de la misma saga o otra película diferente, que no nada que No, ver. no, pero de la misma saga, porque sacó las tres, Ay, la, la, la cuatro las la No, cinco, la esa weá no la perdonan, esta weá no la, la perdonan. Bueno. Claro, pero a eso voy con el absurdo, pues. ¿cómo no le perdonáis? Al propio creador. ¿Cachai? Entonces es, es como es muy claro. raro. ¿Cómo Yo creo fans, que el fanático tiene, fan, el fanático tiene sentido de... Vamos, no, no, disme. No, es que te interrumpí mucho, dale nomás. No, dale. No, no, no. ¿Cómo el, el fans le va a decir al creador que, que, que está falla, que está mal? Es que eso ya llega a un punto de... de... Sí, bueno, porque el fanático que no, pero, la tiene más clara que... Sí, no, porque el fanático tiene todo claro. No, no, no la tiene La no, tiene todo claro. Yo creo que... Pero no la puede tener eh, más clara que el creador, po. No la puede tener más clara que el creador. No, yo creo que el creador no, no, igual de repente se pierde o que hace otras no, cosas. No, no, no, no, no. El fans, el fans es un loco que está mirando una película. ¿Ya? O sea, ese es el máximo poder y esplendor de la weá. El creador es el weón que escribe y que se arriesga y toda la bola. ¿Ya? O sea, ¿cómo el fan va a decir? No, es que Luke no debería haberse muerto. El Luke debería haber pero, ido weón, con su tía no, a comprar no. pan a la esquina porque le faltaba pan para la once. No, pues no. no puede. Imagínate que no tenemos a no George, tenemos, tenemos, tenemos George Lucas acá. Y le decimos, weón, explícame por qué chucha una loca que recogía metales y los vendía, tiene el poder no. de la fuerza. Ya, pero no, pero uno, parte uno. Eso es coherencia, sí, sí, eso es sí, coherencia. George Lucas, George Lucas te respondería, ¿y por qué te tengo que explicar? Porque me estás entregando un producto y te no, estoy pagando no, el boleto. No, no, te estoy entregando un producto a ti le estoy entregando un producto al mundo. Estoy, además, que tampoco estoy haciendo, estoy haciendo una obra para mí. Estoy haciendo una obra que me guste, que yo quiera. No, a lo que voy es que esto no. es una pelea eterna entre el creador y el fans. el fans. El fans puede ser muy fans y todo lo que queráis, pero vale, gallampa en, en, en, en, no. en las cuestiones de creación. No, está ahí, está ahí. No. Es que yo creo que ya, puta, es que no sé, yo creo que por ejemplo hay gente, hay artistas como que cacharon la fórmula y ya siguen no, en eso. Mana, el efecto mana. Mana, pues está ahí del segundo disco hacia adelante, lo mismo. Y, y por el mundo del rock, ¿cachai? Súper criticado, pero los rockeros es la misma weá. De pues, Police, de no, King love, Win. Es la misma weá. ¿Cachai? caché pero yo creo que el efecto del el efecto del fan no lo podéis dejar al a lado. Yo creo que para el creativo es molesto, es muy molesto porque te da parámetros que tú no los querías. ¿Cachai? el loco se quiere salir, quiere montar cualquier weá y el loco no te deja, porque esto es lo que me entregaste y tienes que ser coherente con lo que tú me entregaste, y el loco te va a paquear, sí, es que de este hecho buen... hay una ¿Hay... sátira, hay una sátira en los Simpsons, en cuanto cuando una vez le hacen una entrevista a un weón que hace un libro, y salen los fans eh, pescando, pero por qué no existe esto, por qué el personaje, y el loco era como, sáqueme de aquí, y sale Homero cuando era, parece que era Homero cuando era guardaespalda, ya, sí, Entonces, sí, sí, sí, sí. No más. ya que el loco lo rescate, saben Nercy sí, la wea. No, yo creo que el efecto del fanático no es menor, yo creo que... Pero eh, ahí va el artista, ¿cachai? Y de repente como que... Eh, yo, yo he visto locos que lo igual logran zafar esa weá, superar esa cuestión. Por ejemplo, lo que tú me decís igual es muy radical, pero hay locos que lo los superan, es como que igual hacen otra obra, ¿cachai? Totalmente distinta a lo que hicieron. Y, y el y el y el, ¿cómo se llama? Y el loco tiene que entenderlo de acuerdo a lo que el loco hace porque si no te encerráis y no te dejan y más que mal esa web es peor para el artista porque no no no puede desarrollarse pues bueno okay. eh, sí pues va a depender del artista también va a depender, porque también hay, hay artistas que están en la situación cómoda y claro pues van a hacer las mismas canciones de siempre porque van a saber que van a vender y otros no pues otros que están cansados de hacer la misma canción vamos a hacer otra y ahí está el riesgo y todo. Sí, mi bolón, no es que no estoy menospreciando el fans. El fans es parte activa de la guada. Tú cuando escribes una canción o haces una película, lo estás haciendo pensando en, el, en eso. ¿Me entiendes? Entretener a la gente. Y, y, y cada vez que alguien te dice, hoy qué buena canción! O, ¡Ay, qué buena película! Siempre va a ser bacán. ¿Cachai? El problema es cuando el fans se pasa a un, unos 27 pueblos y cree tener poder de decisión. ¿Cachai? Y ahí, sí, pero ¿Qué pasa? pasa esa wea sí no pero pasa. Ahí, ahí, ahí según lo, mi postura ahí tenéis que bajarte un poco los pantalones y mostrarle el trasero al fans y decirle andate eh, la mierda, andate la mierda es como, es como los, es como la garra blanca, ¿Sí? somos somos weón los guerreros vamos con el colo y toda la wea pero ya cuando empiezan a ponerse muy flaite se empiezan a poner arriba de la reja empiezan a meterse a la cancha para robarle a los jugadores entonces ahí el mismo equipo debería decir, oye, <risa> no, no quiero fans como tú. Ah, gracias amigo, ándate. ¿Ya? Por ahí, Nosotros... ahí va. Porque Nosotros... en el fondo, la obra es una obra, de, es una obra artística que pertenece, eh, no, que, no que pertenece al artista, pero es creada por el artista, no es creada por el fans. El fans observa y, y aplaude <coughs> o se ha callado, pero... Sí, pero yo no creo, creo, creo que, que no puede tomar a pre pretensiones de artista, el fan. A no ser ¿Me llamé a a mi bro? que empieza a tomar un librito y empieza a escribir cosas.